Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y ya todo color. Así es. Y eh, pues somos sus amigos de hoy y siempre. Sus amigos de siempre, que el Señor le bendiga, Elida Cavazos. Porque ya tenemos muchos días, muchos tiempos y muchos videos, cientos ajá, de videos. Ajá. De que pues estamos saludando como sus amigos. Claro. Claro, somos sus amigos Claro. Que de sí. siempre, Elida Madrigal y Rafael Cabasa. Así es, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo de, de, de reflexión, son tiempos de, de reflexión porque pues eh, estamos pasando por situaciones muy difíciles y la palabra pues es la palabra, mm. ya este, el señor... Pues nos está hablando de ya hace mucho tiempo Y no se va a cansar De hablarnos Así, No se así va a cansar es. de hablarnos Porque él no quiere que nadie se pierda Más que todos procedamos pues, a un arrepentimiento, arrepentimiento Así es Para la salvación de nuestras de vidas Y él sí. podemos llevar como tu pueblo Así es Pues miren, la pregunta es ¿Estamos listos? Uh -huh. ¿Ya, ¿Ya estás tú lista? ¿Ya estás listo tú Mi amado, mi amada? Es como cuando en las Olimpiadas, por ejemplo, ahorita que acaban de pasar sí. y ahorita están el, el grupo de personas que, eh, que con capacidades diferentes. Sí, sí, sí. Porque unos no están capacitados, ¿no? De ahí andan eh, luchando, por, luchando. Las, la, por, las, eh, por las medallas, ¿verdad? Por las preseas. Uh -huh. Entonces, no, no son discapacitados, sino son, son otras habilidades que Dios les ha permitido Dios tener. Les ha dado. sí, así Porque es. Yo, y hemos visto en el pasado, ahorita no he visto nada, pero eh, cómo se manejan sin brazos, sin piernas, eh, o con una sola mano, o un solo brazo, eh, o no, una sola pierna. Y qué barro? A veces nos vemos hasta nadar y pues sardinitas. Sí, es que... nos ponen ejemplos tremendos, sí, sí, tremendos. Sí, sí. Eh, pero cuando van a correr, eh, están en la línea y están ya listos, preparados para lanzarse. Uh -huh. Pero hasta que no oyen el disparo, no, no, no se lanza. Exacto. Es una manera de cómo... Eh, se ha hecho esto por por años y años, años. Y años ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, es como decir, estamos listos estamos preparados y de repente, vámonos <risa> y salen y salen a, a, a correr ¿verdad? así es, así es y yo creo que es, esta pregunta de estamos listos es como está ya en la línea hay esa línea que, que marca el inicio uh -huh. o el principio de esto. Así es. Y, y a veces estamos listos y a veces no estamos listos, no estamos preparados. Yo comentaba en el video anterior que hicimos antier, eh, a Tier. Cuando escuchábamos a un hermano predicar, al hermano Daniel, uh -huh. para, para que sí. sea más preciso, Estaban ministrándole a una persona que ya estaba a punto ya de, de partir. Y, y esto fue con, con ese pensamiento. Uh -huh. Estaban listos. Y le hacían la, la, la aclaración que si quería aceptar al señor, pues... Sí, pues le, le dijeron le, varias des, veces. Le, le descansar en paz, vaya, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y pues, no podía el, el hombre ni hablar, pero lo decía con el dedito. No, no. De ahí quedó. No. Qué, qué triste, ¿verdad? Qué triste, pero pues. Cuando pudo haber dicho que sí, ok, o adelante, ¿no? Eh, no. No quiso. Y cada vez que hacemos un video, me recuerda. ¿Estás listo? ¿Estás lista? de recibir al Señor porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir no, no no lo sabemos aunque desde hace sí. años y años que se dice esto uh -huh. pero hay una cosa que debemos declarar y que quede bien claro de una buena vez los tiempos del Señor no son nuestros tiempos no los días, como se maneja el Señor, no son nuestros días. Dice Pedro que para el Señor mil años mil años como un día y un día como mil años. Uh -huh, uh -huh. Así es. Así es que hace dos días que estuvo aquí el Señor prácticamente y unos cuantos minutos más, porque ya hace dos mil años que estuvo aquí en, en la tierra. Uh -huh. Pero el tiempo del Señor, el tiempo de Dios, el, no es el mismo tiempo nuestro. No nos equivoquemos en cuanto a eso. ¿Por qué? No. Porque tal vez hasta yo mismo cometí el error de decir, desde sé cuándo están diciendo eso. Cuando yo no quería saber nada de las cosas de Señor. Sí, sí lo dijiste. Lo dije. Ah, bueno, gracias por recordarlo <risa> Y sí lo dijiste. No. Y a lo mejor más de una vez, porque, pues, pero sí bueno. Esa es la, la realidad de la realidad uh -huh. Entonces sí. No sabemos el día Ni la hora Pero va a acontecer Porque escrito está Va a acontecer Así Un día de estos el Señor va a aparecer Y, y lo que va a pasar Va a pasar Así. Entonces Así es qué, qué tremendo es Que tú o yo ustedes o nosotros no pudiéramos estar listos. Sí, sí. Aquí, este, ahorita vamos al, al, al pasaje, este, eh, nos habla, ¿verdad?, como, como iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, y también es lo personal cada en cada uno, como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La, exacto. Entonces, este, um, de reunir todas las cosas, ¿verdad?, que en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. Uh -huh. Eh, de los tiempos así Ajá. los que están en los cielos como los que están en la tierra uh -huh. la dispensación de los tiempos entonces y, y sometió todas las cosas bajo sus pies uh -huh. ¿sí? y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia uh -huh. a la iglesia la cual es su cuerpo la iglesia es el cuerpo uh -huh. ¿sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uh -huh. Ahí nos habla en Efesios uh, este 10, del 22 al 23, capítulo 1. Entonces, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas uh -huh. y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué precioso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahí nos habla en Colosenses 1, del 13 al 18. Perfecto. Entonces, leía un pensamiento uh -huh. eh, eh, que después de los 60 años... ¿Cómo cambia la vida, los pensamientos, las acciones, las actitudes? No lo leí todo, está un poquito largo, pero me quedé pensando después de los 60, y yo hace más de 20 años pasé eso, porque yo voy ya para los 81. Sí. Quiere decir que ya se pasaron los 60, ya se pasaron los 70 y ya estamos pasando los 80 y ya descarbamos un poquito. <risa> ok. Pero sí, me sí. hizo reflexionar un poco y déjenme comentárselos de una vez porque esto a lo mejor se va a convertir en una reflexión. No sé si escrita nada más o, o la vayamos a compartir aquí con ustedes, pero Dios tiene que darme... Lo que tenemos que hacer. Pero les puedo adelantar. Porque esto ya, ya lo tengo en la mente. Que es después de los 60, 70, 80. E incluso 90. Y es que hace unos días atrás, hija. Uh -huh. Unos días pasados. Algo comentábamos tú y yo de el porqué de la pobreza. Hay muchos tipos de pobreza. Uh -huh. Mínimos hay dos. La económica y la espiritual. Sí. Pero también está la moral, está de, la, de los buenos principios, uh -huh. eh, del la, lenguaje. La educación. Eh, exacto. La, la, sí, la educación. Este... Entonces, a, a, hay esto. Este es un momento de reflexión, ¿eh? Y ya estamos reflexionando, de hecho. Sí, claro, claro. <ríe> eh, cuando yo pensaba en esto, y platicando aquí con esta mujer que Dios me dio como, como mi es compañera pues, sí. de vida. Uh -huh. Y vaya que sí ha sido la compañera de vida. ¿eh? Gracias. Gracias a Dios. Porque Con la vida y la salud. ¿Quién iba a pensar da? que. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Esa muchachita guapetilla que estaba en la escuela. Que era <risa> ahí caminando. pollita la, la, la, la chica. Yo también pollo, pero no, no tanto. Todavía no me salían espolones. <risa> <risa> eh, nunca. Pensé, nunca me imaginé... Jamás. ...que un día pudiéramos estar haciendo eso que estamos haciendo. Pues no, pero yo creo que el señor ya... Él, él sí sabía ya. Pero, ¿Sí? Pero, pero sí. nosotros no. Nosotros no. Y, y lo interesante es esto. Que estábamos en un lugar donde había muchas mujeres. O sea, había muchas claro, compañeras, ¿no? claro, claro. De las cuales, pues todavía hay algunas que tenemos en, en, de, de amistades ahí en Facebook ajá, ajá. como Adalia como Conchita uh -huh, eh, Tere, como Tere Carolina como Karu, ¿no? eh, sí. este que todavía gracias a Dios están aquí junto con nosotros Así es. aquí estamos caminando lo que quiere decir que también ahí ya pasaron los sesentas sí Norma Elsa y e, e, Hilda e, bueno, eh, Normita, normita eh, Norma Elsa eh, eh, eh, eh, eh, y... El esposo se llama ay, okay. ahorita, Bueno, okay. eh, Humberto. Humberto. Sí, Humberto. Que fueron compañeros de, de aquellos días, de uh -huh. aquellos años, verdad. Pero pensando un poquito en eso y pensando en lo que comentábamos tú y yo uh -huh. del porqué de la pobreza y hablando más de la pobreza económica. Uh -huh. ¿Qué creen ustedes que, que pueda acontecer o pasar o suceder? ¿Por qué existe la, la, la pobreza? Aunque la Biblia habla de que a los pobres siempre los iríamos a tener con nosotros. O entre sí. nosotros. Sí. Uh -huh. Pero hay algo que aprendí hace algunos años. Eh, por muchos años estuve metido en las ventas. Uh -huh. Y... El no tener... Esa capacidad, vamos a ponerlo así, de uh -huh. esa manera, de discernir uh -huh. de que hace más el que quiere que, quiere, que, que quiere. el que puede. Uh -huh. y, y, y ese es el, el, el problema o el detalle, ¿no? De que lo hemos dicho y tengo entre las notas que para los siguientes videos que queremos hacer Uh -huh. a, a hablar de de, de, de, la, de la cuestión del eh, del conformismo uh -huh. y yo creo que esa es la, la semilla principal sí. para que crezca un arroz muy frondoso de pobreza porque sí. si esa semilla no está fértil para producir uh -huh. lo que van a pasar son los años los 20 los 30 los 40 los 50 60 70 sí, claro, 80 claro. y más y no va a, a florecer nada no eh, yo ahorita ya a los casi 81 años que ahora van a ser en octubre dios mediante imagínate cuántos videos hemos podido realizar Uh -huh. Sí, pues, pues ya muchos. La trayectoria que hemos tenido en la vida, ya más de 800 videos, ya, ya, ya han contado ya. Y luego eh, las páginas sociales no, no han guardado el total de, desde el primero hasta el último. Porque son muchos. Uh -huh, uh -huh. Sí, son joya, muchos. Ya llegamos a los mil, o nos, quizás ya nos pasamos. ¿Quién sabe? Ya. Y ya se perdió la cuenta. Exacto. Entonces, y que ya no he buscado yo ver si puedo saber exactamente la cantidad, pero eso no es importante. Ya son más de 800, estoy seguro. Que si a lo mejor andamos sobre los mil, es, es probable. Pero en todos ha habido siempre un mensaje. Oh, sí, sí, sí. Fíjate con te voy a, a, a cortar un poquito el, uh -huh. lo que estás diciendo con relación al pues al pobre, a la pobreza, este, uh -huh. a, a, aquí en, en, en Proverbios 19 eh, nos dice, eh, mejor es el pobre que camina en integridad, uh -huh. ¿sí? Que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, uh -huh. y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí está el, el, el detalle. Las riquezas pues traen muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. Uh -huh. Sí, y, y lo que pasa es que a veces vemos las diferencias económicas uh -huh. eh, de andar con guarachitos y a pie uh -huh. eh, y, y de andar en un carro de lujo. Sí, sí, sí. Pero eh, también hay millonarios empobrecidos uh -huh. en su interior. Sí, sí. Y hay pobres que no tenemos más que unos guarachitos, pero ricos en, en, en su interior. Ajá, amén, así es. Y entonces, y que, que, la, la, la pobreza, más que todo, debemos de mantenerla o manejarla en la cuestión de nuestro interior. Nuestro interior, nuestro corazón. Por eso, ¿estamos listos o no? Nuestro para corazón. Para venir venida del Señor. Porque, ¿qué pasa si no estamos listos? Exacto, exacto. Ahora. Esto, dejándolo ahí, desde de ese tamaño, uh -huh. en cuanto a este sí, sí, hazla, primer hazla. comentario, Ajá. o esa primera reflexión. Por, por eso. Yo, yo creo que entre más años podamos vivir, Ajá. más adquiri, experiencias adquirimos y más tenemos que compartir. Sí, amén, así es. Amen, eso no para amen. hasta que se para uno. Sí, claro, claro. Hasta que el señor, oh, diga, el señor hasta venga. Aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Uh -huh. Hasta Porque está en el último segundo de vida. Podemos orientar a alguien. Podemos sí. ayudar a alguien. Así es, amén. amén. Podemos hacer algo por amén. alguien. Amén, amén. Entonces, los 60, 70, 80, 90 años. No significa nada. Si estamos haciendo algo. Sí. Uno no sabe en qué momento este, vas a, a bendecir a una persona. No sabes el momento. Exacto. Se, se da el mensaje, se da la palabra, se da la reflexión. Y ahí está. Me hiciste recordar a dos personas con una platicaba ayer Ajá. y hace unos días que, que no platicamos con, con Carlos. Carlos Chuk de allá de... Eh, eh, Cancún Ajá. y acá en el Valle pues Quintana, ¿no? eh, José García Ajá. y anoche le platicaba a José es el que te estaba esperando este, el que íbamos a ir a ver a, a, a unos hermanos eh, platicaba yo con José por teléfono él vive en el Valle de Texas y eh, y estamos estuvimos platicando un rato y pero déjame comentarte. Y le, le comenté de, de Carlos, de Carpuchú. Oh, sí. Cuando acordó? en las noches, a los programas de medianoche, llegábamos, cruzábamos toda la República Mexicana prácticamente. Así es. Porque llegamos hasta Honduras, a, a Belice. Sí, sí, sí. Eh, y, y ahorita pues cuando esto de, de los medios, no, pues ahorita nos vamos hasta. Le a, vamos hasta la luna, hombre, O hasta martes, si hay gente. Sí, no, allá, es, pero... es, un, es una bendición. Sí, el, sí, sí. Los medios, este, nada más que pues, desafortunadamente existe el mal y se usan para cosas uh, que no, no se deben de hacer, pero bueno. Por eso, eh, eh, cuando estaba leyendo ese pensamiento, pensé, eh, no, hay mucho que hacer. Hay a toda edad. Oh, sí. A toda sí, edad. Sí, sí. sí hasta el último segundo de, de, de, de vida, no importa que ya estemos ya chochando sí, completamente. Sí, amén. Entonces, sí. El, el espacio de hacer algo es enorme. Es. Hasta es. que el Señor venga. Entonces, ¿estamos amén. listos para hacer algo? Aleluya. Pues mire lo que dice la, la Biblia gloria, aquí en, en Primera de Tesalonicenses 4. Ah. Del 13 en adelante, aquí habla de la venida del Señor precisamente. Así es, nos dice de esta manera, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecáis uh -huh. con los otros que no tienen esperanza. E ese es el problema. Dice, tampoco queremos, hermanos, que se pongan Trices. así... Eh, eh, triste con los que ya, ya durmieron, sí uh -huh. o sea, las que ya, ya pasaron, los, los que a, ya, ya pasaron de... a la etapa de, de la vida y, y entraron en el en, en descanso de muerte. No se pongan tristes, dicen como los otros que no tienen esperanza. Entonces, eh, la, la, la esperanza de vida debe de tenerla hasta el último segundo. De ese aliento que Dios nos permite. Amén. Hasta el último. No importa que sean los 50, los 60, 70, 80, los 100, eh, 90, 100. El 100. Que sea. Por ejemplo, en Japón y en otros pa países... Hay gente que vive más de los 100 años. Ah, sí. Sí, 100, 115, 120. En la Biblia habla de, de, de los muchos años uh -huh. que la gente vivía. Sí. De cientos de años. Entonces... Los tiempos del Señor en nuestras vidas son los que Él nos dé. Son que, de Él. Los, son las de que él, Los que Él nos permita. Son de Él, así es. Y dice el 14. ¿Por Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está. Es, es una de las enormes confianzas. pues Estamos listos, estamos preparados ya para que si el Señor... Nos llama antes Porque estemos listos Amén, sí, amén Pero para estar listos tenemos que Entregarle nuestra vida al Señor Decirle al Señor, aquí amén. estoy Estar en el Señor Cámbiame, transfórmame, santifícame Usa haz, mi vida Usa. Haz lo que quieras Señor conmigo Usa mi vida Pero haz un cambio Y el, ese cambio es el importante en la vida ese Amén. cambio, cuando nosotros, tú y yo y, y, y todo el mundo podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser con la sociedad las cosas van a ser muy, muy, muy diferentes Así y no, o sea, no importa si nos vamos antes o nos vamos después o hasta que el señor venga uh -huh. los años no van a contar a, a no. contar lo que va a contar es qué quedó escrito en los libros de la vida Sí. Como ahí en el Apocalipsis. Porque vamos a ser juzgados por lo que hicimos en la vida. Uh -huh. Así es. No por los años que vivimos, sino por lo que, por hicimos. Lo que hicimos en la vida. Por tus hechos. Así es. Uh -huh. Entonces dice aquí en el 14. Porque si creemos. Porque si creemos que Jesús murió uh -huh. y resucitó. Uh -huh. Amén. Amén. A amén. ver, digan amén. Eso, amén. Así, digo. Amén. Que traiga fuerte. Así, así también traerá también. Dios con Jesús a los que durmieron, los que en, durmieron él. en él. Amén. Amén, amén. Pero para poder que Jesús venga por nosotros y nos lleve, aunque ya estemos fallecidos. Mm -hmm. Que estemos Tenemos durmiendo. que estar listos. En la palabra se dice dormir, porque estamos en, en espera. Es un descanso. Entonces, vos es la pregunta, ¿estamos listos? Uh -huh. Y te pregunto, ¿estás lista? ¿Estás listo? Aleluya, gloria al Señor. Y solamente tú sabes si le recibes o no le recibes al Señor. ¿Tú puedes hacer con tu directo sí? No. Puedes decir que sí. Uh -huh. Entonces... De ti va a depender, de nadie más. Así es, así es. Y sigue diciendo ahí en el 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, dormir en el Señor significa desaparecer nosotros de, de esta vida física. En la que estamos viviendo Seamos cremados Seamos sepultados eh, eh, los puros huesitos eh, Si es que Todavía quedaron Ajá. Pero Pero No le vamos a ganar A los que ya durmieron No, ellos van a ser Primero Porque dice aquí Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a hacer antes de los que ya durmieron. Ellos son primero y enseguida nosotros. O sea, nos llevan a la delantera. Sí, quedamos los que en vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, mi amado, mi amada. Y no importa de qué edad puedas tú fallecer o, de, o dormir uh -huh. en el Señor. Lo Así importante es. es dormir en el Señor a la edad que sea. Sí, sí, sí. A la edad que sea. Así es. En, entonces, es lo, lo importante de lo importante. Ahora, que Dios puede resucitar aún en esa vida, cuando alguien fallece eh, y ya ha perdido su aliento, Dios le puede restablecer en en minutos, en horas y ha habido gente que se queda sorprendida de que de repente vuelven a ya sí. estando en el cajón wow, hoy uh -huh. resucitó uh -huh. a veces se mueren los que estaban vivos <risa> porque Así para es. Dios no hay nada imposible no hay nada imposible y se puede sacar miles de cosas eh, médicamente vaya, por qué pasó o por qué no pasó lo, lo importante es estar listos en el Señor. Esto sí es bien importante. Y la única manera para estar listos en Señor es recibiéndole en tu corazón. Cuando tú le recibes en tu corazón y te arrepientes de, de todo lo malo que se ha hecho en la vida, y le dices, ven Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame. Y se marca ahí el antes y el después. Sí, sí, así es. Y mantente en esa condición, ¿verdad?, de, del cambio. Uh -huh. ¿Y sigue diciendo? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí lo está Ahí confirmando. Está. Lo está confirmando aquí en el verso 16. El Señor mismo, con voz de mando. Así, con voz dice. de mando, con voz de arcángel, con, con voz así. de trompeta. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, o sea, los que ya Parece durmieron. que han aceptado a Cristo. Uh -huh. Van a resucitar primero. ¿A poco no es maravilloso eso? O sea, es, ay, pues es, es algo maravilloso, o sea eh. en el video anterior estábamos hablando de, de las dos eternidades, ajá, ajá, hablando de las dos muertes, vamos a llamar así, sí, morir en el señor y no morir en el señor, pero vas a una eternidad. ¿Quién va a decidir esa eternidad? Uno mismo, por los hechos que están quedando registrados en los libros de la vida. Sí, sí, así es. Porque si no tienes buenos hechos, ya has quedado ahí anotado y vas a estar en el lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, dice la escritura. La muerte segunda. Así y es. es por el resto de la eternidad. Pero es que si apareció en, en, en ese libro de la vida y tu nombre estaba ahí inscrito, como decimos los chavos, ya le hicimos. Aleluya, gloria al Señor. Ya la hicimos. Si no, entonces no la hicimos y entonces vamos a pasar por lo que no quisiéramos pasar nadie en la vida. Uh -huh. Y ya vamos a terminar. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, ¿verdad? Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mire que, el qué hermoso Señor. cuadro. Sí. Que, nomás, no, nomás trates de, de, de visualizarlo. De imaginarlo, de imaginarlo. Sí, Trata de, de visualizar. Luego nosotros, los que vivamos, los que vivamos en los el Señor, que ¿verdad? Quedado, es obvio. Amén. Los que hayamos quedado, si es que todavía estamos aquí en, en ese instante, en ese ajá, momento, ajá, ajá. seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Juntamente. Con en Dios. las nubes. Ajá. Para recibir al Señor. En el aire, uh -huh. en el aire, y no se necesita avión. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Con el Señor. Gloria el Señor. Esa es la otra eternidad. Uh -huh. Así es. Estas son dos, dos eternidades, mi amado, mi amada, como decimos en el video anterior. La que es con Dios y la que es sin Dios. Así es, así es. Fíjense la, la, la importancia de todo esto. Uh -huh. Y ahora sí que, como se dice por ahí en un dicho popular, que Dios nos pese confesados. <ríe> sí, no. O sea, que le podamos confesar nuestros pecados y decir, Señor, pues perdóname, porque yo la vivía regando. No importa que se lo diga con esas palabras, Él lo va a entender. ¿Por qué? Porque conocen nuestra condición. Uh -huh. Ay, Señor, cada metida de pata que yo daba, él, él, él la sabe. Aunque se la digas o no se la digas, Él la sabe. Claro. Y está escrito y ya. Uh -huh. Sí. ¿Cómo podemos borrarle ahí? ¿Cómo? Cuando el Señor Jesús viene a tu vida uh -huh. y a tu corazón. Para que pases de un libro al, al otro. También. Por eso, los libros... Hablan de sus hechos, uh -huh. pero en el libro de la vida es uno solo. ¿Cómo serán los otros llenos? Eh, es, es como en las computadoras ahorita. Cuando se llena la memoria, pues pone una más grande. Pues sí. O le pones en un disco y, y, y agarras otro disco y, y, y empiezas a hacer otro disco más de. Uh -huh barbaridad y media sí, entonces más memoria ma, ¿sí? entonces es, es lo, lo, lo que está aconteciendo y esto de, de, de los discos duros de, de las computadoras para Dios no va a ser nada imposible que estén escritos en los libros ¿Por qué? porque a lo mejor ya tenés las computadoras de leer pues sí, porque... ¿Todos ya están en la nube? Sí, sí. <ríe> como, ¿Como ahorita que todos se guardan en la nube? Sí, porque él es, él es el, el, el padre de la ciencia y de todo, el que da la sabiduría, la ciencia y todo al, al humano. Pero muchas de las veces el humano se olvida de Dios y cree que es por él, por su sabiduría. Y cuando se Ay, habla sí. de la nube, para los que no lo sepan... Son esos uh, negocios que hay, donde mm. hay centenares de, de, de, de, de, de, de aparatos ahí, que, que, que, los, que, que son donde están la, la, las memorias. Los datos. Eh, y, y los acomodan de tal forma, de tal manera, que esos no paran las 24 horas. No. Tienen sus propias plantas de, de, de luz porque no pueden parar. Esta es lo que le llaman la nube. Uh -huh. No es que estén en no. la nube la, las cosas. No, no, no. Están en esos aparatos, en esos centros de, de, de esos da, data, de, de, de data. Uh -huh. en, entonces, pero hace algunos años, no Ignorábamos cómo era una computadora. Sí, claro. Yo hasta el 95 conocí la primera computadora. Y sí, una memoria así chiquita, ¿no? Sí. Que eh, ahorita cualquier aparatito sí. tiene más memoria que la que tenía aquella computadora. Y muy costosa. Oh, sí. Claro, sí. No me acuerdo cuánto me costó. Más de 2.500 do, más, más de 2.500 dólares. Por ahí, por en, ahí. en aquellos años. Allá por 95 más o menos. 35, 96, por ahí. Entonces, y, imagínense. Ahorita a, a, a mi nieto le acaban de hacer una computadora que no sé cuántas capacidad tiene, pero enorme. Y, y le costó 1500 dólares. Pero él quería armarla. Esto es nada más para que nos demos cuenta de que para, con el Señor nada es absolutamente imposible. Lo que sí tenemos que hacer es estar listos. Sí. Tenemos que estar preparados. Para ese momento, para ese instante que, que es en un abrir y cerrar de ojos, o bien él, o, o perdemos la vida. Así es. Cuando pues digo perdemos la vida, me estoy refiriendo a que nos vayamos a dormir los que estamos en el Señor. Sí. Los demás sí se van a morir. Y leemos un poquito ya más adelante para terminar sí. aquí. Eh, de así es el 18. Por tanto, alentados los unos de los otros con estas palabras. Eso es lo que vos estamos hablando, mi amado, mi amada. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Y no hay edad para hacer esto. Yo estaba casi 81 años, pero estamos diciendo. Mi esposa, con la poquita menos edad que tiene que yo, aquí estamos brindándoles este mensaje. Así es. Así es. Porque dice, pero a, al 5, porque, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, ¿Sí? de que se les escriba, uh -huh. de que yo, de que os, yo es, se escriba. O sea, ya se ha escrito esto. Sí. Y aquí Pablo está hablando de esto. Como diciéndole, y, y Pablo no andó no con Jesús. El, el tiempo pasará, pero su palabra se cumplirá. Porque está Entonces escrito. Todo, todo se va a cumplir. Uh -huh. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Porque y, y, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrones en la noche. Es un ejemplo, y, ¿verdad? Y ahí vamos a pararle. Así es. Y, y esto me hace recordar el, el, la parábola de las, de las vírgenes. Sí. Que tenían lámparas con su aceite y las que no tenían sí, el aceite sí. en las lámparas. Sí, sí, sí. Llega el señor y la que estuvo listo entró. Uh -huh. Y la que no, Ponlo. se quedó. Entonces, mi amada, mi amado, ese es el punto más, más, más, más importante. Y eh, tengo la pregunta y, y reflexión. ¿Estamos listos? ¿Estamos, yes. ¿Estamos realmente listos? ¿Estamos preparados? Otra de las cosas que hemos platicado, mi esposo y yo, eh, ya un poquito bastante, y, y con algunos de, de nuestros hijos, sentimos la iglesia muy light, muy tranquila, muy como muy despreocupada. Uh -huh. No quiero hablar mal de qué se hacen en algunas congregaciones, pero en algunos templos, en algunos lugares, parece que entras a. a un pues un salón de algo frío de, de espectáculos eh, los humos da, eh, las luces que y ahí andan las luces para arriba y para abajo eh, que quieren ganar gentes uh -huh, uh -huh. a que vayan allí por el espectáculo que aparentemente están teniendo uh -huh, uh -huh. Sí, no por la, por la palabra. Por el atractivo visual. Sí sí, sí, sí, sí. Entonces, si tú eres de los que están haciendo eso, piensa y medita si quieres. Si está correcto de lo que estás haciendo, ¿no? Como, como congregación, como pastor de, de, de esa congregación. No es el espectáculo, es el mensaje. Permite que Dios bendiga tu vida por el mensaje que te da para darle a la gente. es donde está lo importante de lo importante, el mensaje cómo está el mensaje uh -huh. que estás impartiéndole a la gente y lo hemos dicho muchas veces aquí en, en este espacio y predícale siempre con la palabra Así que es. la Biblia sea tu voz uh -huh. hablando y tú leyéndola nada más compartiéndola Analizándola, eh, como me recuerdo eh, ahorita de mi madre cuando nos hacía unos taquitos así eh, que le llamaban flautas y que compraban la carne, esa que le llaman fuete mm. y que y, ¿La, deshebraban? la deshebraban, pero. ¡Ay, qué sabroso! Y una saltita arriba. No, no, no. No, no pues no. ya ni digas. Ya me está dando hambre. Sí, porque está despertando el hambre. Así es. Entonces, mi amado, mi amada, la, la Biblia es para hacer eso: eh, como dice fuerte, que ese fuerte, ese trozo de carne, eh, que, que lo puede estar ¿Desmenuzar? desmenuzando, sí, que, que se entienda todo lo que lo, lo que está diciendo ahí. Y lo que, que ahorita estamos desmenuzando, mañana podemos estarlo diciendo de una manera diferente. Sí. Es otra cosa bien importante. Sí. Entonces, mi amado, mi amada, pongamos cuidado. Mucha palabra, menos show. Más carnita y, y menos uh, espumita. Y dejemos que sea el Señor quien obre en la vida de, de las personas. así es Y hasta el Señor dice que Él, él alimenta hasta las aves. ya aquí hemos claro. estado viendo muchas aves aquí, muchos pajaritos. Él las alimenta. Sí. Pero la gente que está en, en, en los templos, Tú las tienes que alimentar. Nosotros tenemos que alimentarlas. Y estamos tratando de alimentarlos con la palabra aquí también ustedes. Así es. Ahí en Proverbios 16, ya, ya por último, 16, 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad uh -huh. se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Cuando Amén. hay temor de Jehová, Uh -huh. eh, eh, eh, los hombres se apartan del mal Así y es. cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová uh -huh. aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ah. aún a sus enemigos hace estar en paz con él, cuando el, el, el amor del Señor está en la vida de la persona y, y, y, y el, el temor de Jehová, o sea eh, eh, así es. es algo precioso pues hemos querido compartirles esta reflexión que espero Amén, así es. espero que es, se pueda hacer de bendición para tu vida esperamos esperamos en el Señor ya han pasado casi 45 minutos pero vamos a tener una oración Amén. y luego, aquí a mi amada esposa eh, que ella haga esa oración para Amén. despedir este espacio. Aleluya. Y ahora yo voy a tener con una más Amén. por problemas de salud o, o algún otro tipo de problemas que haya en la vida. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor. Sí, le señora. damos honra, gloria y alabanza. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia, Padre, porque aún usted todavía está con los brazos abiertos para recibir a todas aquellas personas que aún no le han recibido, Padre, porque su amor es grande, su misericordia es grande. dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para venirnos a salvar, Señor, de nuestros pecados, Señor y darnos, Señor, esta vida eterna que solamente está en usted, Padre, porque en realidad, Padre, no sabemos el día ni la hora en que usted venga, Padre, pero sí necesitamos estar bien listos y preparados, Amén. así es. Padre, porque nada incorruptible puede entrar en el reino de los cielos, Padre. Así es. Gracias le damos por su bendita palabra, Señor, y alabado y glorificado sea su santo nombre, Padre. Y gracias, Señor, por las personitas que, Señor, han estado viendo y escuchando estos videos, Señor, es este mensaje, estas reflexiones, Padre. Usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, y que ellos puedan compartir estos videos, porque es de suma importancia su palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado. Señor, gracias por la vida, por la salud que nos da. Y gracias por todas las personitas que en, en este tiempo, Señor, han estado con nosotros. Bendígales grandemente su amor y su misericordia, Señor. Aleluya. Sea con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos a la última oración. Aleluya. Eh, de, de este momento Amén. Eh, ha habido mucha muerte por problemas del COVID así es, así es otro tipo de enfermedades otro tipo de, de malestares y dolencias Aleluya. problemas de, de economía pro, problemas de pues de toda índole tanta índole de de crimen, de violencia, de señor tantas cosas. Todo. Pon tu manita ahí en tu pecho y vamos a orar. Aleluya. Y cualquiera que sea tu necesidad, simplemente cree. Aleluya, sí, bendito sea el sí. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por su grande amor. Dice Escritura: después la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, Señor. Permite Gracias, que Dios padre. bendiga tu vida. Gracias, señor. Gracias que la cambie, que la reforme, la señora, señor. Que te sane, que, que, que, que te dé las finanzas que te sí, señor. Que, que te quite el problema que tengas encima. Sí, mi padre, caso, sí, señor. le adoramos y le Jesús. bendecimos. Honramos y glorificamos tu santo Honrarlo nombre. La gloria y alabanza sean dadas a usted, Padre. Al decirle, Señor, que ponga su manita Gracias, ahí, señor, señor, en tu pecho. Gracias, Padre. Es porque yo quiero que usted, Señor, sí, entre señor. A su vida, entre a su corazón. Lito y cambie señor. toda sí, la situación por la que están pasando en este instante, en este momento, en cualquier parte del mundo. Sí, Señor. Sí, Señor. Usted proveerles lo que tú Señor. Los corazones de las personas, Señor. Sea económico, sea de salud, sea espiritual. De lo que pudiera ser, Señor. Te conoce cada Alabado día. sea su nombre, Señor. Extienda su mano Gracias, de poder, señor, señor. Y póngala, Señor, sobre esa este, sobre hermano sí, que está señor. ahí puesta ahí, Señor, en ese pecho. Sí, mi Cristo. Y a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Puedes repetirlo tú. Yo recibo la bendición. Yo la recibo. En el nombre Aleluya. poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Y a usted, Señor. Por su santo. Levanta señor, tu mano y dile, en la cruz del Gracias, caballo. Padre Santo. Gracias, Señor. Y que toda honra y gloria y alabanza sea para su nombre. Sí, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Aleluya. Señor nuestro. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Y amén. Y ¿Otra, otra vez llegamos a los 50. Bueno, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendiciones, mis amados. Hasta aquí llegamos. Así es. Eh, no creí que vamos a llegar a los 50 minutos, la verdad. Pero... Pues eh, que uno nunca sabe. La, la, la, el Señor tiene todo en sus preciosas manos. Estamos en sus manos y Él sabe todo. Así es de que... Gracias, Señor. Okay. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Bendiciones. Bendiciones, sí. mi amado, mi amada. Así gracias es. Gracias por acompañarnos y gracias. Por compartir, fundamentalmente Así por compartir es. estos materiales que estamos viendo. Amén, bendecidos, bendecidos. para la gloria del Padre. En el nombre de Dios. En Cristo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios Amén. les bendiga. Amén.